Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo para vosotros un poderosísimo vídeo, poderosísimo vídeo, con el cual podéis ganar dinero rápido y fácil, pero es un extra para vuestros caprichos. No es un sueldo, pero sí os va a ayudar a generar un poquito de dinero cada día, para que al final del mes, del año, podáis tener un extra que os sirva para algunos gastos. En mi caso, para algunos caprichos. Se trata, ni más ni menos, que de airdrops. Los airdrops son campañas publicitarias de tokens o criptomonedas. Pero que todavía no son criptomonedas. Son el paso previo a la criptomoneda, que es el token. Bueno, pues esos tokens... Cuando surgen estas criptomonedas en ciernes, hacen campañas publicitarias en las cuales tú, como persona normal, física, sin tener ningún tipo de habilidad especial, sin tener nada, puedes participar y ganarte esos tokens antes de que salgan del mercado. En mi canal he puesto alguno, te voy a poner por aquí ese video en el cual puse ELA, los ELA tokens. Pero los Air Drops son bastante buenos si tú quieres un dinerito extra para tenerlo ahí guardado y sacarlo con el tiempo. Es sencillo hacerlos. Pero no existe la seguridad que vas a ganar más de lo que te dan en un principio. Sin embargo, a mí me ha ido bastante bien con los airdrops. Te voy a mostrar uno de los airdrops que más dinero me ha dado, con tareas muy, muy sencillitas y que aún sigo holdeando. Es decir, aún lo tengo ahí guardadito para cuando sea momento yo lo retiro y se acabó y me quedo en mi bolsillo con un buen dinero.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 compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos de esta manera os animaréis unos a otros y será más fácil conseguir las metas que os habéis propuesto y sin más dilación vamos a ver cómo es esto de ganar dinerito rápido y fácil para vuestros caprichos porque no es un sueldo, es un dinero extra que os va a ayudar a los caprichos primero te voy a mostrar esta prueba de que sí <ríe> he estado trabajando y me han mandado mis tokens mira esta es una prueba de los tokens Avinok que yo participé en este airdrop. Ya no está activo, ya no está activo. Me lo enviaron a esta dirección, que es mi dirección de Etherscan. Si tú quieres enviarme más, bueno, pues tú ahí me envías sin ningún problema. Y me han dado 22.083 puntos, es decir, 22.083 tokens. En este caso fueron tokens. Y en esa época estamos hablando de hace un par de unos años me suponían 228 dólares en Avinok tokens, 228 dólares. Avinok, quiero que te quedes con el nombre Avinok. Me voy a ir a Market Cap. Esto es Coin Market Cap y aquí vamos a ver los precios de los tokens. Además de las criptomonedas, de los tokens, no solamente de las monedas, tokens. No es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo un token que una cripto. Una cripto ya, ya es una moneda que está en los exchanges y ya se puede intercambiar de cualquier manera, sin ningún problema. Un token no siempre se puede comercializar cuando está en la etapa de AirDrop. Bueno, pero vamos a buscar aquí, ves donde dice buscar divisas, le voy a dar clic y voy a poner a Binoc. Avinok, que son mis tokens, ¿ves? Ahí están, Avinox. Le voy a dar clic en Avinok y me va a poner aquí mis Avinox en cuanto están y me dice que están a 0,2282 por dólar. Es decir, si yo tengo un Avinok, a mí la ha subido, va subiendo, conforme voy hablando va subiendo, esto me gusta. Si yo tengo un Avinok, tengo 22 centavos de dólar. En mi caso, yo tenía 2.283 Avinox. en su época le llamaron puntos. Y Estoy hablando del 18 cuando salió esta, esta criptomoneda Y yo la dejé ahí holdeada porque no me interesaba cambiarla 22.84 Me voy a ir hacia abajo a la gráfica para que veamos cuánto ha crecido Este es de un día, este es el tiempo real Ahora mismo es tiempo real Es un día, no te asustes por estas bajadas A mí me da igual porque yo la tengo holdeada desde el 2018 Vamos a darle a todo Mira, empecé yo por aquí Cuando no valía nada la moneda, nada, nada, nada nadie daba un centavo por ella, pero dije yo, la voy a dejar guardada ahí y en el 2022 resulta que ha surgido un montón. Si yo hubiera sido una chica lista, la hubiera vendido el 22 de febrero, el 25 de febrero de este año y hubiera ganado 45 centavos por cada moneda, 45 centavos. Pero no me, no, no me di cuenta porque la verdad es que no estoy metida en el mundo del cripto. No es mi modelo de negocio principal. Lo tengo ahí como un activo adicional. Pero no es mi modelo principal. Y no me di cuenta. Si me hubiera dado cuenta lo hubiera vendido. Pero no lo hice. Y lo he dejado hasta hoy que está a lo que estás viendo aquí. 22.84. Si me voy hacia abajo. Vamos a ver. Aquí está mira, ABINOC. Una ABINOC, 23 centavos de dólar. Yo tengo... 22.83. Entonces, yo tengo aquí, le voy a poner 22.83 moneditas que me dan 521 dólares. 520 dólares. Si yo vendo hoy mis Avinox o los tradeo, yo me voy a ganar 521 dólares. Lo cual está muy bien. Por no hacer nada, está genial. En su día participé, simplemente hice las tareas que me pedían para, en, para ese airdrop. Y me gané esas monedas, esas monedas las enviaron a mi cartera, a mi wallet, y hoy tengo 520 dólares, 521, esto sube y baja, ya sabes cómo es el mundo del cripto. Tengo 520 dólares, si yo quiero sacarlos hoy, pues ese dinero que me llevo a mi bolsillo, contante y sonante, porque esta moneda ya está en los exchanges y ya se puede tradear. ¿Dónde puedes encontrar más iDrops? Muy fácil. Existen varias webs de airdrops Mira, te la voy a poner por aquí Esta es una de ellas Que se llama airdropalert.com Te voy a poner aquí abajo los enlaces No te preocupes Y vienen los airdrops Defis, NFTs, los nuevos Los recomendados, los que vienen Los pasados El dashboard y más formas de ganar dinero En cripto, aquí también viene cómo ganar Pero bueno, a mí lo que me interesa Son los airdrops Este es uno y dice que son 50.000 dexters lo que van a, a regalar. Este van a, a regalar 43.000 XPLA's. Este, este va a sortear tanto. Los Tectrums. bla bla bla, Credit Con, Hay un montón. Este va a dar 100.000. Para ver uno aleatorio. pues Vamos a poner por ejemplo Flyweeds. No tengo ni idea de lo que es. Vamos a darle clic. Y aquí me dice que la moneda es el FLYY. Es un NFT. La cantidad de monedas que van a dar. Gratis, son 2 millones y medio. Y 100 Génesis. Además de mil Y va a haber mil ganadores. En bla bla bla bla bla. Vamos a ver lo que nos interesa. ¿Qué tenemos que hacer para ganarnos estos airdrops? Aquí dice, paso a paso. Vamos a loguearnos aquí. Vamos a seguir a esta cuenta. Vamos a retuitear ese tweet que nos están poniendo ahí. Y a marcar a tres amigos con el hashtag fulanito de tal. Después vamos a ir a su cuenta de Telegram y a su cuenta de Discord y decir hola. Y después vamos a enviar nuestro wallet Ethereum. Esto es para participar en el sorteo. Y vamos a esperar 15 días para que nos den el anuncio de quién ha ganado el sorteo. En este caso no me van a dar las monedas sin más, es un sorteo. Bueno, pues como es un sorteo no me interesa, me voy hacia atrás. Ese es un ejemplo de airdrops, pero esta no es la única página donde tú puedes ver qué airdrops hay actualmente. Tenemos esta otra, por ejemplo, que se llama airdrops.io. Y aquí también tienes bastantes airdrops. ¿Ves? Las tres airdrops, OpenShark, los más calientes, Dash2, Pax, Permission, Basic y los de Holders, Territory, Pangolin, en fin, una serie de cosas. Este, por ejemplo, ya acabó el Dogecoin. Todo el mundo participó en esa en ese drop, y estaba muy bien. Por ejemplo, los hostes, que son los más calientes. Estos que se dicen Futured, es que están pagados. Vamos, por ejemplo, al DeFi Chain. Le vamos a dar clic, para que nos diga qué tenemos que hacer. En este, por ejemplo, está el paso a paso. Tenemos que crear una cuenta en cake defi verificar nuestro email, y entrar, hacer el KYC. El KYC es certificar que somos nosotros. Normalmente nos piden un pasaporte, o un DNI algo, tenemos que hacer un depósito de 50 dólares en cualquiera de las monedas que aceptan. Necesitamos tener los fondos 28 días y nos darán 30 dólares en BFI Coins. También vamos a tener otros 10 en Befis por cada referido. Y aquí está muy bien porque por 50 dólares te van a dar 30 más y 10 más por cada referido. Y los rewards te los van a guardar 180 días. Y te van a pagar automáticamente, ojo, 34% de interés, 34.5% de interés durante este tiempo. Es una locura lo que te van a dar en intereses por este token, que es el DeFi Chain. Está muy bien. Si tú tienes 50 dólares, bueno, o sea, a lo mejor te merece la pena invertir en ellos. En mi caso yo no invertí nada. Hay otra forma de participar en Airdrops, por ejemplo, en los de Marco. CoinMarketCap, ves, aquí tienen Airdrops que son para ellos exclusivos El Iguverse e e Y te dice cómo participar Aquí, sigue las siguientes instrucciones Vamos a ver, tienes que seguir A Iguverse e en MarketCap Adicionarlo a tu Watchlist, unirte a Telegram Seguirlos en Twitter, retuitear Unirte a Telegram Y están dando mil Por un valor de 30 dólares Ya está, eso es todo Y así puedes participar En diferentes Airdrops ¿Te vale la pena? Puede ser que sí, puede ser que no. En mi caso, sí que me valió la pena porque lo que yo hice de seguir, retuitear y bla, bla, bla, a mí ahora me ha representado 500 dólares. 500 dólares que está súper, súper genial. Y realmente no tienes que hacer nada más que estas cosas que ya has visto. Simplemente seguirlos, retuitearlos, unirte a un canal y ya. No tienes que hacer nada más. Eso es todo no no tienes que hacer absolutamente nada más y es una manera muy fácil muy fácil de ganar dinerito y después ya lo puedes intercambiar o puedes ganar monedas porque luego estos AirDrops se convierten en monedas, en mi caso participé en otros AirDrops que te voy a poner aquí, esta por ejemplo es mi cuenta de Coinbase esto es lo que tengo ahora mismo en Coinbase yo no he invertido ni un centavo nada este es dinero que me he ganado todo por participar en, en AirDrops o en, cuando ganan moneditas gratis. Esto ahora mismo está súper fatal. Si yo le pongo un año, por ejemplo. Mira, si yo lo hubiera retirado en noviembre del 2021. Hubiera ganado 264 euros. Voy a ponerle todo. Si lo hubiera retirado en mayo del 2021. Hubiera retirado 349 euros. Pero no lo hice. Porque insisto, no vivo de esto. Simplemente las tengo ahí para darme algún caprichillo. Y ahora mismo lo único que tengo son 59 dólares. ¿Por qué? Porque mis assets, que estos me salieron gratis, yo no he comprado absolutamente nada, nada, nada, nada de nada. Bueno, pues van bajando, van subiendo y yo puedo tener más o menos dinero. Si te fijas aquí no hay monedas grandes. Salvo los Stellar Lumens, que son las que son más potentes, no hay monedas grandes. Dice, EOS, Orchid, Compute Maker, Polygon, celo Trade, New Cipher, Anchor, Render, nada, moneditas que no sirven para nada, pero, pero, si yo quisiera, por ejemplo, me surge una emergencia y necesito eh, 30 euros, lo que puedo hacer es vender, yo le voy a dar aquí, voy a sell, vender, por ejemplo, pues, yo, yo voy a vender mis Stellar Lumens, a cambio de mi cartera en euros, voy a vender todos los que tenga, y ahí me pone que me van a dar 30 dólares, si yo los vendo ahora mismo. No los voy a vender porque no me interesa, no me interesa venderlos, afortunadamente no me hace falta este dinero. Así que me voy a echar para atrás, pero yo tengo ahí el dinero con tanta sonante, Es decir, yo lo retiro y me lo mandan a mi cartera en euros y yo ya simplemente voy al banco y lo saco de ahí. Ahora mismo, insisto, yo únicamente tengo 59 dólares, pero la gente que está metida en esta pudo haber retirado 340 dólares por nada, por no hacer nada. Como ves, es una buena forma de generar ingresos, los airdrops. Te voy a dejar aquí abajo los enlaces, no te preocupes. Airdrop Alert, eh, los airdrops de CoinMarketCap y los airdrops de Airdrops.io. Así tú, si quieres, si tienes tiempo y ganas, te metes, sigues estas pequeñas cosas y puedes ganar, en este caso, 30 dólares en tokens. Eso sí, en tokens tokens, no es en dinero, es en tokens luego cuando ya se puedan tradear, ya se puedan intercambiar entonces sí que ya tienes el dinero bueno marketer, lo voy a dejar hasta aquí solo quería decirte esta forma de ganar dinero rápido y fácil, que te va a dar un extra para tus caprichos o para lo que tú quieras que lo vas a tener allí y que si tienes suerte, como yo la tuve con esa moneda de Avinok y ahora tengo ahí 500 dolaritos, que oye, ahí están y espero que tú también tengas tiempo para hacer este tipo de actividades y generar un ingreso extra que te va a venir muy, pero que muy bien. Marketer, te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!